Eh, a unir y es un gusto que está por aquí y recuerden que el formato de geniales como siempre lo hacemos es que ustedes estén comentando a través de, del chat y yo en, en algún momento los voy a retomar para eh, ir interactuando con todos ustedes ¿vale? bueno pues ¿cuál es el tema de hoy? mira ya por aquí veo dos personas ahí, ahí la llevamos, ahí la llevamos, ya se están uniendo ¿Cuál es el tema de hoy? Es un tema del cual yo he sido muy crítico. Un tema el cual yo siempre me quedaba pensando por qué hay personas que se hacen llamar de una forma y realmente actúan de una manera distinta. Y no me cuadraba, no me cuadraba. Una vez incluso tuve un diálogo con uno de ellos, con un coach, y yo le decía, demuéstrame, un coach que no dé consejos, porque me decís que no dan consejos. Digo, ¿qué estoy de acuerdo en, en la teoría? Sí, demuéstramelo, mándame el video, la grabación, de verdad. Me adentré en este mundo porque al final, cuando iba transcurriendo, daba una, una conferencia, un taller, me presentaban como coach. Y yo les decía, no soy coach. Eh, obviamente, hasta después les oigan, no soy eh, coach. Pero era un término ya tan parte de, de este imaginario social que ya para todo era un coach. Eran coaches por aquí, coaches por allá y yo soy coach y te escucho y te doy terapia y, y, y decías, oye, espérame, ¿qué, ¿qué es esto? ¿qué está pasando? ¿Por qué a mí me identifican de esta forma y cuando yo no soy? Yo decías, yo no soy, de verdad, podré ser mentor, que es otra cosa, este, asesor, capacitador, pero no soy. Bueno, pues me adentré en este mundo y me animé a estudiar un certificado por el Tecnológico de Monterrey y también una institución internacional eh, como coach ejecutivo y de equipo. Y sí, dije, vamos dándole. Y bueno, de, de todo lo que he descubierto, ha sido maravilloso. ¿Por qué no se imaginan realmente la magnitud que tiene y el potencial que tiene un coach? Y aquellas personas que de alguna forma reciben eh, esta ayuda, este entrenamiento, por así decir. Y ya no les quiero seguir dando más porque tenemos realmente a una especialista en este tema. Y especialista me refiero a conocimiento y experiencia y de campo, que eso es lo importante, de campo es una mujer comprometida con el desarrollo de otras mujeres que desean un crecimiento personal, que quieren desarrollar su potencial y habilidades para lograr alcanzar sus objetivos, pero sobre todo ayudar a otros a encontrarse, reconstruirse y ser su mejor versión. Dentro de sus conocimientos los voy a tratar de abreviar, porque son muchísimos, pero ella es certificada por empresa a nivel internacional, por la institución de Hack, ya me dirá ya si lo, lo pronuncie bien o no, es certificada como coach de vida y transformación, coaching ejecutivo, coach de habilidades gerenciales, diplomado también en tanatología, Eso es súper importante como esta parte de transición, de emoción, también le hayan ayudado como a ampliar el espectro del, de lo que es coaching, y aparte tiene proyectos personales muy interesantes, uno de ellos es la verdadera historia de una princesa y próximamente valiente. Y hasta aquí los dejo, no les platico más, más bien quiero darle la bienvenida a Elvia Campos. Elvia, bienvenida aquí con nosotros. Hola, hola Gerardo, ¿cómo estás? Qué gusto, qué gusto que me hayas invitado a tu programa, contenta, emocionada. Pues el regreso. estás estrenando regreso de programas geniales que voy a hacer ediciones especiales y, y como te dije, vamos a disfrutar mucho esta, esta conversación que yo más que un diálogo es una conversación es como ese baile entre tú y yo, ese poder ir y venir de una forma muy rica. Mira, tanto que tengo ya mi cafecito que no, no puede faltar. Ya cambié de taza, por, por cierto, siempre traía la misma. Oye, yo creo que tú y yo andamos como en las mismas, mira. Riquísimo, riquísimo. El café da, como que aparte de inspirar, te ayuda a, a generar como un ambiente en todo el, el, el ser, ¿no? Muy muy, muy rico. Sí, a mí me encanta el café y en, en pláticas así es como necesario tener aquí nuestro cafecito. Espero que también los que nos están viendo tengan, si les gusta por ahí su café por supuesto que nos están viendo que nos están escuchando, van manejando pues por ahí escúchenos, quienes están en la oficina están por salir quienes están en casa y fíjate que te, esta charla es, es muy rica y muy sabrosa eh, y antes de, de, de, de comenzar voy a dejar una pregunta abierta y luego al rato volvemos porque quere, quiero adentrarme un poquito en ti, que te conozcan un poquito y la pregunta que yo dejo para el ratito y para que no se vayan es ¿Qué percepción tienen de un coach? ¿Han ido eh, a, a, a pedir ayuda a, a un coach? ¿Confían? ¿Quiénes son? ¿Dónde los han visto? ¿Los confunden con un asesor, con un mentor, con un capacitador, con un psicólogo, con un terapeuta? Ojo, mucho ojo. Pero esto lo vamos a tratar ahorita, porque ahorita quiero platicar contigo, Elvia. Elvia. Estás aquí, este, yo agradecido que, que, que me dones de tu este tiempo para compartir con todos. Y más que preguntar quién es Selvia, porque muchas veces es una pregunta complicada y decir, híjole, ¿quién, quién soy? Posiblemente lo, lo sepas muy bien. Que nos compartas quién es y más allá de eso, ¿qué te, llegó, ¿qué te llevó a estar ahorita como, en donde estás como coach y hacer lo que haces y que nos platiques un poquito? Ok, sí, sí es una pregunta complicada, <risa> esta pregunta de quién soy, híjole, este, yo creo que hace ratito que, que escuchaba que me estabas presentando, eh, yo te decía en, en unas pláticas que tuvimos que soy una mujer que está comprometida con otros, eh, de verdad que eh, estoy comprometida con poder ser luz para otras personas, Estoy comprometida con ser testimonio para otros, estoy comprometida con el trabajo que estoy haciendo, pero sobre todo ayudar a otros a que se puedan levantar y que otros también puedan encontrar caminos, abrir puertas, que, que les llene su vida de, de felicidad, de, de construcción, de encontrarse, de muchas cosas. ¿Qué me llevó? ¿Qué me llevó a esto? Híjole, es una larga, larga historia, pero... Fíjate que eh, en algún momento de mi vida eh, pude ingresar a un taller en, en el 2009. O sea, ya hace un ratito de eso. Pero ese, ese taller, Gerardo, fue para mí un parteaguas. aguas. Fue un taller en donde yo conocí una disciplina que es una disciplina transformacional, pero a mí me cambió la vida. O sea, de verdad que en ese momento pude darme cuenta cómo yo me presentaba ante los demás, cuáles eran las emociones que, que me jugaban en contra o a favor para yo poderme desarrollar en todos los ámbitos y esto me llevó a enamorarme de, de, todo, de toda esta disciplina, de todo este proceso del coaching y años más tarde este, pues la, la vida misma me permitiría estar preparándome en esto para, para poder hacer lo que tanto, tanto amo en este momento y bueno, pues de ahí surgen conferencias, surgen también los talleres, surgen muchas cosas, eh, Gerardo, que, que el día de hoy pues están todavía por aquí funcionando. ¿Qué te parece? Oye, pues este realmente como hay veces eh, este tipo de experiencias, como en tu caso, y que imagino que ahora estás del otro lado, te llevan a decidir eh, los caminos que vas tomando, ¿no? Y, y yo las veces que tengo la oportunidad de platicar contigo realmente me has inspirado y me has fortalecido. Creo que a veces nos damos cuenta y ni, tú ni te has dado cuenta y no. de la forma en cómo me has, me has inspirado y me, me ha emocionado a seguir este camino del, del coaching como una disciplina. Tienes, me gustaría y lo vamos a retomar al final, tienes un proyecto que se llama La Verdadera Historia de una Princesa. Que me expliques qué tiene, qué es y qué tiene que ver con tu vida y lo vamos a relacionar después con esta parte de, de, de coaching. Claro que sí. Mira, hasta me dices de, del proyecto de La Verdadera Historia de una Princesa y ah, se me olvidó la cara. De, la Verdadera Historia de una Princesa nace en el 2017 cuando estaba precisamente estudiando toda la certificación de coaching y ahí eh, nace todo este proyecto, comencé a escribir la conferencia y es una conferencia, Gerardo, que habla de la violencia, que tiene que ver con violencia intrafamiliar, puede ser violencia de género o algún tipo de violencia, la verdad es que a, a, adentrados en el tema de violencia podemos hablar de muchísimas cosas, pero esta conferencia en particular, tiene como algunas luces, algunos colores de, de violencia, de género y violencia intrafamiliar. ¿Qué tiene que ver con mi vida? Tiene que ver todo, todo. La verdadera historia de una princesa se creó para poder compartir con otras mujeres una historia de una persona real, una historia real. Mire, aparte, a la gente luego le encanta escuchar historias. Entonces, está basada en una historia real, está basada en hechos, ...de una persona que vivió violencia intrafamiliar... ...y yo en, en mi querer aportar a esta sociedad... ...viendo que los números de violencia iban en aumento... ...me di a la tarea de hacer esta, esta conferencia... ...es un proyecto que de verdad me, me apasiona muchísimo... ...es un proyecto que cuando he tenido la oportunidad de llevarlo a cabo... ...he tenido ahí muchas personas, hombres y mujeres... ...que de verdad se han ido... Eh, ...¿cómo te puedo decir? Este, sorprendidos agradecidos, extasiados este, con todo lo que, lo que ellos han podido experimentar en esa conferencia. De verdad que yo pudiera hablarte maravillas de ese proyecto porque es un proyecto que me, que me enamora, que me apasiona, pero es un proyecto que ya se ha puesto en marcha en varias ocasiones. Es una conferencia que dura dos horas y mira, te voy a decir el efecto que tienen las personas. Después de que se termina la conferencia nadie se quiere ir. O sea, duran a veces hasta una hora y en el auditorio sentados entre las pláticas y todo, y la verdad es que es padrísimo. La verdadera historia de una princesa nace cuando nace mi carrera de, de coaching, y, y de verdad es como, es como tener un, un, un hijo, ¿sabes? Eso es la verdadera historia de una princesa para mí. De hecho, ya al final te voy a dar una sorpresa con la conferencia. Vamos a, vamos a hacer algo, algo padrísimo excelente, así es que no se vayan a ir porque es una conferencia que llega a que parte de, de problemas reales de problemas complejos de problemas críticos que estamos viviendo y creo que puede tocar este, este ser, este corazón así es que no se vayan y mira tenemos aquí Marco Robledo nos saluda este, qué padre que nos estén saludando por aquí Gracias Marco por estar aquí en, en esta transmisión, no te me vayas a ir porque las preguntas van a estar muy buenas. Un querido amigo, Marco Saludos Sergio, a Marco. Sergio ahí está Checo, mi primo, Sergio Rayandaba, saludos a ambos, excelente Hola, tema Checo. no te nos vayas a ir, Checa, que, que Checo que va a estar súper bueno también vamos a empezar con eh, pues a impulsar, me gusta impulsar el pensamiento crítico, que la gente reflexione, que la gente se pregunte el por qué decide ciertas situaciones, por qué está tomando eh, ciertas decisiones por qué toma una opción y otra no, entonces me encanta me encanta impulsar esto vamos a entrar al tema Elvia como ves, y Venga. al ratito retomamos la, la verdadera historia de una princesa y el próximo proyecto que tienes también que me gustaría que lo compartieras Fíjate que ahorita que dices de tomar decisiones, justo la verdadera historia de una princesa hace eh, un efecto de toma de conciencia en las personas que la pueden escuchar. Y de allí es bien importante la toma de decisiones. Lo tomo por lo que dijiste, la toma de decisiones en todos los ámbitos de nuestra vida es súper importante. Importantísimo, que, que estaría bien después de hacer un live así, ¿no? Tomamos decisiones de manera, ¿cuántas tomamos de manera automática? ¿Cuántas lo hacemos de manera reflexiva? ¿Cuántas las veces lo, lo hacemos por miedo? Claro. Muchas o gran parte de las decisiones son por miedo, ¿sabes? Entonces, uh -huh. eh, y, y también las grandes decisiones son emocionales, más que funcionales, pero eh, este es otro tema, pero que sí tiene que ver de alguna forma con la disciplina del coaching. Sí. Yo me creería que todas las decisiones son emocionales, pero eso va a abrir un gran debate, entonces eso lo va, vamos a hacer. Otro, se hace, sí. Se hace, se hace en, en otro y es, es un gran tema. Elvia, ¿qué sí es el coaching que no es? No sé si lo quieras ver como coach y no coach o el proceso de coaching. ¿Qué sí es coaching? O para empezar, ¿cómo lo definirías a tu experiencia? Este, esta disciplina. Para mí, la verdad, me adelanto un poco si es una disciplina. Sí, yo creo que... Todo tiene que ver con disciplina todo el tiempo, entonces sí le podemos llamar disciplina. Y es una disciplina a la que podemos invitar a la gente a que se pueda preparar en este ámbito. Cada vez necesitamos más de acompañamiento en muchos ámbitos de nuestra vida. Porque, bueno, mira, el coaching, eh, hay muchas ramas del coaching. Puede haber el coaching ontológico, puede haber el coaching personal, el coaching organizacional. Hay coaches deportivos. De hecho, ahí nace sí. la palabra coach. Claro, ¿no? claro. entrenador, sí. el coach. Sí. Exactamente. Tenemos el coaching ontológico, creo que ya te lo mencioné. Tenemos el coaching sistémico. Cuando yo conocí el coaching sistémico, me encantó, me fascinó, porque el coaching sistémico tiene que ver con orden. Entonces, es algo que me encantó. Puede haber coaches de inteligencia emocional, también hay coach, coach, perdón, coaching coercitivo, y también puede haber disciplinas de PNL. O sea, el mundo del coaching ahora es muy extenso. Pero, bueno, yo veía que ponías pues, en los anuncios que el coaching no era capacitación, que el coaching no era terapia, que el coaching no era muchas cosas, ¿no? Hoy en día, este, a mí me, eh, a veces me dicen coach, a veces me dicen psicóloga. Y yo, no, no, espera, yo no soy psicóloga, ¿no? Y no porque tenga algo de malo, sino porque yo no estoy claro. en esa, esa metodología, esa carrera, yo no la tengo. Y entonces sí hay una diferencia marcada. El coaching es para que las personas se den cuenta cómo se presentan, cuáles son las emociones con las que se presentan y sobre todo las maneras de actuar con las que te presentas ante ciertas situaciones. Sí. Entonces el coaching a través de preguntas, buenas preguntas, preguntas inteligentes, lo que hace es ayudarte a descubrir de dónde viene esa manera de actuar, de dónde, de dónde se presenta, y sobre todo las cosas que tú quieres cambiar, porque bueno, una de las cosas que tiene el coaching es que te ayuda a desarrollar tus habilidades y tus potenciales como persona. Entonces, siempre el coaching debe llevarte a ganar, es decir, a potencializar tus habilidades, ya sea personales o también de un equipo de trabajo, o también tus habilidades Dentro de una empresa. También existe el coaching ejecutivo, que es una de las disciplinas que yo manejo, claro. pero sirve para alcanzar metas específicas. Es un acompañamiento, Gerardo, que se hace con las personas a través de qué es lo que tienes el día de hoy, en dónde estás el día de hoy y a dónde quieres llegar. Lo que nosotros le llamamos punto A, punto B. ¿Dónde estás hoy? ¿A dónde quieres llegar? Y en base a esto se te da el acompañamiento para que tú puedas alcanzar estas metas y en el camino también puedas darte cuenta cuáles son tus maneras de actuar ante las situaciones que tienes. No sé si No, súper. Y, y de aquí salen varias, varias preguntas. Eh, ¿Cómo es? ¿Cómo es este proceso realmente? Aquí algo que dijiste eh, que creo que tiene que ver con esta habilidad del coach. Es saber hacer preguntas, preguntar inteligentemente, asertivamente. Es una forma de guiar también. ¿Cómo es este, este proceso del, del, del coach? ¿De quién es la responsabilidad en cierta forma de, de decidir del coachee? Bueno, que es quien toma el coach o, o del coach. ¿A quién se le va más esta responsabilidad? ¿Quién tiene más el compromiso? No sé, a ver, que nos cuentes un poquitito cómo es el proceso. Mire, al final creo que como coach me convierto en un facilitador. Y entonces la responsabilidad, y hay una responsabilidad de parte mía, dado que estoy tratando con personas. Y en algún punto tú y yo lo habíamos platicado. Esta disciplina se vuelve tan interesante y requiere de preparación, dado que estamos tratando con personas, las personas tienen emociones, y es súper importante que nosotros sepamos qué hacer con esas emociones de las personas, que sepamos conducirlas de una manera efectiva que ellos puedan ir encontrando lo que, lo que están en la búsqueda. La, la responsabilidad de buscar la ayuda siempre va a venir de parte del coaching, pero nosotros creo que también somos muy responsables. Digamos que es una responsabilidad compartida, pero la responsabilidad mía está edificada en el hecho de darle un buen acompañamiento. Déjame decirte que el Coaching, Gerardo, cuando tú, y tú ya lo debiste de haber experimentado, cuando tú te adentras en esta disciplina, el coaching lo primero que hace es tocarte a ti, toca tu vida. Entonces, en, en, en mi proceso de aprender el, el coaching, híjole, he, he trabajado tantas cosas dentro de mí y justo esas cosas que, que yo aprendí a identificar dentro de mí, me permite poder identificar en otros también las situaciones que están presentando. De ahí nacen muchas de las preguntas inteligentes, porque como ya lo viviste, puedes ayudar a otros en su proceso. Eh, hace unos días una buena maestra mía, mía y una amiga también eh, hizo una publicación de la ley del espejo y me gustó mucho, porque efectivamente la ley del espejo es lo que veo en ti, yo lo tengo o yo lo he vivido. Entonces, eso nos puede, en el lado del coaching, nos puede ayudar a poder apoyar a otros, a la mano para que se puedan levantar. Claro, y aquí lo que dices, hay una línea súper delgada en la parte emocional. O sea, ¿qué tanto el coach se puede involucrar? Porque está en una línea de poder involucrarse emocionalmente y de dar consejos. O sea, y, y aquí es la principal crítica que yo hago. No al coaching como tal, como disciplina ni a algunos coaches, pero por lo general lo que vemos en redes sociales, lo que vemos en los medios son estas personas este, que te guían, que te dan consejos. más, a los que están participando también, no sé si concuerden conmigo en que todos pensamos, el coach, ah, me va a dar un consejo, me va a dar los tips, me va Es peligroso a veces, desde mi punto de vista, ¿Qué tanto sí es, es esta línea delgada? O sea, ahí es donde, ¿qué dices? Que nos dijeras, que nos, nos, me gustaría que me comentaras. No, esto no no, no entra dentro de la, de la disciplina que debe ser. Y esto sí entra. Mira, eh, lo más común es el coach me va a resolver la vida. Porque como yo no quiero adentrarme en mí, no quiero resolver, estoy esperando que alguien más me venga a resolver. Entonces creo que... Y rápido, que... y con <risas> tips y con consejos y tómate un tecito en la noche de manzanilla con unas gotas de limón y con eso al día siguiente vas a amanecer fuera tristeza, fuera enfermedad sí, y fuera todo, no funciona así. No, los seres humanos somos muy complejos y todos somos distintos y, y nacemos en contextos distintos con situaciones algunos más complicadas, algunos un poco se le da mucho más la facilidad en acceso a muchas oportunidades entonces, no, no, no puede ser que se marque una ley de los, de los cinco tips y consejos y, y yo. ¿Y qué pasa, Elvia, con Todos estos pseudo-coach que se creen como gurús y revuelven la psicología y la terapia. Porque yo he visto, o no o sé, sea, a lo mejor y son terapia, psicología, coach, o sea, todo, así como cinco disciplinas en una. Sí. Cuando okay. yo he aprendido... Y ya, ya he hecho varias sesiones a, a hacer el diagnóstico y decir, ¿sabes qué? Tú necesitas una mentoría, porque lo que necesitas es que yo te comparta mi experiencia de cómo yo eh, realicé las marcas, de cómo eh, me resultó el emprendimiento. Pero lo dejo claro desde el inicio y separo esta parte. Que quede muy claro. Habrá muchos estilos. Eso es lo que yo aprendo hasta el día de hoy. No sé el día de mañana. Pero ¿qué, qué opinas de... de de este tipo de prácticas mira, de hecho en alguna charla que tuvimos tú y yo yo te decía que para los coaches está prohibidísimo dar consejos prohibido, tema prohibido totalmente, entonces claro que te quieren ganar las ganas de decirle, hey, ya está, déjame que se despierte ¿no? pero no va por allí yo no puedo emitir ningún consejo yo te puedo ayudar con preguntas para que tú puedas ir encontrando qué es lo que a ti te funciona te voy a decir algo que para mí es súper importante. Si nosotros supiéramos el poder que tienen nuestras palabras, entonces no andaríamos regando cualquier palabra en todos lados. ¿no? Mira, las palabras pueden afectar de manera significativa a las personas. Las palabras eh, pueden sembrar algo en ti. Y puede ser algo bueno y algo no tan bueno. Entonces, a veces yo veo mucha gente que... Que, y a lo mejor con la mejor intención suben videos, este hacen eh, entrevistas, hacen programas, etcétera, o sea no no no tiene, o lo hacen con una buena intención, pero sabes Gerardo? muchas de esas ocasiones las palabras que nosotros dejamos plasmadas en un video, en un, en un en vivo, lo que sea, a alguien le puede producir algo no tan bueno y en lugar de ayudarlo podemos generarle algún conflicto mayor, entonces Totalmente. hay que ser sumamente cuidadosos con nuestras palabras, cuidadosos en la forma en la que nos dirigimos y también obviamente hay otra cosa detrás que, que las palabras vienen del propio pensamiento o sea, si tú quieres conocer a profundidad a una persona que hay en su corazón, que hay en su pensamiento basta con escuchar sus palabras, entonces a veces eso se vuelve muy interesante y tú notas cuando una persona trae un trabajo de coaching, estuvo, eh, estuvo estudiando, está trabajando, etcétera, porque empiezas a ver el cambio en la persona. Y hay personas que, que siguen siendo los mismos y se autonombraron coaches, o leyeron un libro y quieren dar una conferencia y cosas por el estilo. Sí. Me da mucha pena hablar del tema y espero no ofender a nadie, pero no, no, no. es una realidad que hoy por hoy todas estas malas prácticas nos han llevado a muchos que sí nos estamos dedicando Totalmente. que nos estamos preparando nos han llevado a perder credibilidad totalmente y, no, y, y lo que dices es correcto porque es, es necesario abrir esta, esta conciencia el lenguaje eh, el lenguaje es evolutivo tiene un poder increíble en, en lo que hablamos en las decisiones de las personas en el, en, en el poder llegar de una manera positiva o de una manera negativa. ¿Cómo podemos detectar? O sea, si alguien quisiera la ayuda de, de un coach, ¿qué, ¿qué es lo que me podría ayudar el, el coach? Por ejemplo, tú me dices si estoy bien o, es, o estoy incorrecto. Eh, si yo quiero potenciar un objetivo, pero no sé cómo. O sea, si quiero llegar y quisiera hacer esto, hacer esto, pero no, no hallo. ¿Esa sería una opción de ir con un, con un coach? Si yo tengo un objetivo y quiero hacer un plan de trabajo para llegar a esa meta que me he propuesto, sí es una buena opción visitar a un coach, porque ese proyecto yo tanto en ese proyecto tú ya lo estás imaginando y probablemente a veces el escucharnos o escuchar eh, a través de preguntas a otra persona, eso nos permite lograr organizar a pequeños pasos para lograr llegar a la meta que, que quiero obtener. Entonces sí, sí es viable ir con un, con un coach para poder eh, aterrizar un proyecto, darle seguimiento a un proyecto o bien este, pues, terminar completamente eh, en donde yo quiero estar en ese proyecto. Sí, porque también tiene fecha de término, ¿no? Es correcto, tiene una fecha de inicio, tiene una fecha de término, además de que tiene que tener cierto número de sesiones. No es como cuando vas a terapia con un psicólogo que no tiene una fecha de término, sino hasta que tu psicólogo te ve con avances y el mismo te da de alta. Pero aquí tiene que ser en un proceso limitado de sesiones. No nos podemos ir así como toda la vida en sesiones claro, de corona. Claro, claro, claro. Y, y eso me encanta. Yo siempre digo que, lo, eh, que las cosas de, deberían de medirse de alguna manera cuantitativa, cualitativa, pero debería de tener un inicio y un fin. Porque sí. el fin también te marca el inicio de otra cosa. Si no es algo interminable y nunca mides tu, tu avance, debe de tener un fin y casi me animaría a decir en todas las disciplinas que al final por escala, de al fin, y recomienza otra cosa y creo que es muy sano. Elvia y, y, y yo como una, una persona que quisiera tener la ayuda de, de un coach para alcanzar mi objetivo, ese potencial a mejor, este sueño que marco, pero no sé cómo. Con quién tengo que ir, qué tengo que ver de ese coach, cómo saber que hay que un buen coach me va a poder ayudar. Debe tener conocimientos, debe tener una certificación, una carrera, debe de tener ya por el lado emocional un cierto grado de lenguaje, una empatía. ¿Qué, ¿Qué podría yo observar que me dé confianza? Mira, desde esto te lo voy a decir desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, un buen coach eh, tiene que tener bien desarrollada la empatía. Lo que yo te decía hace rato, lo, los mismos procesos en los que tú te sumerges cuando estás en, en las certificaciones, cuando estás estudiando, cuando estás adquiriendo los conocimientos de esta disciplina, eh, se vuelven una herramienta para poder ayudar a otros. Entonces, desde mi punto de vista, creo que debe de haber empatía en, en la gente que trabaja en esta, claro. esta disciplina. Creo que debe de haber una corporalidad, una, una corporalidad de seguridad una corporalidad abierta porque imagínate que, que yo estoy aquí así toda, entonces no te me vas a querer acercar para platicar ¿no? entonces tiene que ser una corporalidad abierta, tiene que haber una disposición al saber que las personas se te van a acercar para que tú los apoyes y sobre todo saber que algo, hace recito platicabas de algo y algo súper importante es que todos tenemos formas de pensar diferentes, dados que crecimos en entornos diferentes. Entonces, todo eso, a nosotros en el coaching le llamamos creencias, y esas creencias, creencias vienen desde el vientre de tu mamá hasta todos los años de vida que has vivido, y todas las experiencias y situaciones por las que has atravesado. Entonces, cuando tú te encuentras con otra persona, es como si hubiera, había una película que era el choque de dos mundos, ¿no? Entonces, es como un choque... Y tengo que entender que también debe de haber un respeto por las formas de pensar de otras personas y no querer imponer jamás mis formas de pensar sobre la persona que está buscando la ayuda. Entonces, creo que esas son cosas que nos pueden ayudar a identificar un coach. Además que yo creo que a estas alturas eh, ya todos conocemos un buen coach o hemos escuchado del trabajo de alguien. Entonces, ahora sí que aquí aplica, de díselo a quien más confianza le tengas. Por supuesto, que es una, una de los principios, este, este empatía, este clic también del coach con el coachee. Este es muy importante. Ahora, a lo mejor también para el coachee, ese coach no es y es, y es otro. Tiene que tener, eh, tiene que ver esta, esta, esta conexión para que pueda haber un, un buen trabajo, un buen proceso y un buen resultado a los, a los objetivos. Es, es, es increíble. Yo que he empezado este, a, a vivir este mundo, la verdad, me he dado cuenta de algo muy importante y lo, lo parafraseo, lo digo de, de otra forma y es que un coach tiene respeto por la dignidad de esa persona entonces aquí eh, yo veo una gran diferencia y a la pregunta que te, que te hice y que yo abono esta parte es que yo creo que uno puede observar también un buen coach ya en, en medios de comunicación cuando respeta la dignidad de la persona y ahí es cuando eh, dices sí porque independientemente de si lo conoces y no, y de cómo va a ser el proceso, por lo menos vas a ver que es una persona muy cuidadosa de tus emociones, de tus pensamientos y que sí. es profesional. Y sobre todo sabes qué? que es muy cauteloso y en la confiabilidad que, que te da, porque eh, esa persona te tiene que brindar la completa confianza que lo que vas a platicar en una sesión de coach es confidencial entonces, creo que la confidencialidad también juega un papel súper importante. Sí, sí es importante que encontremos coaches en redes sociales, en, en lugares, etcétera, pero sobre todo que, que esa persona tenga respeto por la dignidad de otros. Yo te puedo decir que desde que empecé en este andar de, del, coach, del coaching, eh, siempre que veo a, a una persona con ciertas situaciones o ciertos comportamientos, Muchas veces, por un segundo a veces me detengo a pensar, ¿cuál será la historia detrás de todo esto? ¿no ¿Qué es wow. lo que te llevó a, a estar en esa posición? ¿Por qué una persona puede ser áspera? ¿Por qué una persona puede ser enojona? ¿Por qué una persona puede ser temerosa? Y, y lejos de juzgar, es, es más bonito ponerte wow. a pensar, ¿qué te llevaría allí? y poder hacer la, eh, todo el proceso mediante el amor, creo que es importante, mucha gente Muchísima. afuera, Gerardo está carente de, de un abrazo carente de una palabra, carente de, de, la, de, de amor, de una muestra de amor, de un abrazo, y más ahora que venimos saliendo de esta situación de la pandemia que no lo quiero agrandar porque pues es algo que está de salida está terminando pero sin duda dejó marcadas a muchas personas en pérdidas en, en, en el aislamiento, en emociones, etcétera, etcétera. Claro, y, y creo que, que, que hizo más también sensible a todas estas disciplinas como el. el como, déjame compartirte, porque al final el, el formato de generales lo que cambié de entrevista a conversación, que creo que se da un poquito más. este se hace, se hace más rico, ¿no? Yo, la verdad, tenía. Eh, características desde niño, creo que muchas muchas cosas de lo que somos desde niño lo, lo, lo tenemos, hay veces lo suprimimos, lo sublimamos y viene saliendo ya hasta los treinta y tantos, cuarenta y tantos, cincuenta y tantos. Y yo creo que una de las cosas que yo tenía de niño y que al final se canalizaron por otro, otros medios es este este como sentimiento de, de, de compartir de poder ayudar y siempre en las clases yo preguntaba quería saber preguntaba y trataba mis amigos me decían es que tú me contestas con puras preguntas pero me haces llegar como al punto y nunca pensé esto y hasta ahora ya después de muchísimo tiempo después de 40 años este que me ha decidido decir quiero validarlo quiero certificarme porque al final es algo que ya traía y sobre todo que lo hacías ya algo que es muy importante, con amor. O sea, lo, lo hacías de esta forma, con amor, con, con mucho cariño, con compartir. Entonces, a mí me, me encanta este, este tema y ojalá ayude a, a todos los que nos están viendo. Creo que las definiciones que has dado han sido muy concreta y muy, muy respetuosa. Obviamente, como cualquier persona desde su punto de vista, desde su experiencia. Oye, Elbio, fíjate... Olivia Soto aquí está presente, ojalá que esté todavía por aquí, Los la saludamos, ya ven que hago pausas para David. saludar, gracias por estar aquí, está José Luis Bravo, José Luis Bravo te, te comento que es un escritor wow. de un libro que se llama Las Brujas. Algún día escribir algún libro como tú, algún día quiero ser como tú José Luis. Buenísimo, yo, bueno, yo tengo los dos, una me invitó a, este, a hacer su presentación. Y siempre me, me, me, me incluye en sus proyectos, él siempre está incluido. Saludos, José Luis, y gracias por estar aquí. Y bueno, me gustaría si tuvieran hasta este momento alguna pregunta, aportación sobre este tema, algo que ustedes de verdad los mueva. Creo que esta es la la, el, la gran oportunidad, es un espacio para que puedan este, eh, compartir. Elvia, ¿cómo te has sentido, eh, cómo te has sentido? este eh, en, en este espacio, en geniales gracias por estar aquí me siento muy cómoda Gerardo, la verdad es que las charlas contigo que, que nos hemos podido ver en un café, que hemos platicado siempre dan para, bueno no nos queremos ir, le ponemos un, <risa> un, una hora límite y nos vamos media hora, o una hora después porque no para la plática, no, no para la plática ahorita eh, en lo que te estaba escuchando de, de las cosas que ya traemos desde niños Fíjate que, curiosamente, este, yo cuando era niña yo quería ser médico. Y, y de alguna manera ya estaba como preparándome para ayudar a otros, ¿no? Digo, un médico claro. también, ayuda a otros. Pero eh, Dios y la vida me llevó por otros caminos. Entonces, casi toda mi vida, desde que empecé a trabajar, me, me decía, no, oye, ¿puedes capacitar a las personas? Y yo decía, sí. O sea, era algo que que yo no tenía idea, pero me di cuenta que hay una habilidad en mí, que eso también se trata de coaching, de descubrir tus habilidades. Claro, claro, de reconocerlas también. Exacto, y entonces empecé a dar capacitaciones, que es algo también que me súper apasiona, pero a las, a las capacitaciones le agregué todos los conocimientos del coaching, y a veces suele ser una bomba, ¿no? A veces pero estoy dando es, una es capacitación, un sí. Tengo la capacitación de ventas y de repente ya tengo a alguien así llorando, contándome algo. <ríe> Padrísimo, yo lo disfruto muchísimo. Siempre que hay oportunidad de poder tenerle la mano, siempre lo voy a hacer. Es algo que me, que me gusta mucho. Y también es una de las cosas que hago. Al inicio decíamos el coaching no es capacitación, pero también es una de las cosas que hago. Hacer capacitaciones claro. empresariales, eh, trabajo en equipo, habilidades gerenciales... Eh, manejo del tiempo, y así muchas cosas, ¿no? Digo, es cuestión a veces de, de identificar en una empresa la necesidad, así como se hace también con una persona, se detecta la necesidad y todo esto surge a través de las preguntas. Por eso es que estoy como muy contenta en este tema. Me gusta mucho la capacitación, pero también eh, combinarlo con el coaching fue algo muy, muy padrísimo. Y sí, muchas cosas me ha permitido, yo soy muy observadora, es una habilidad que tengo. Y esta habilidad de observar a las personas me permite poder aportarles algo para que ellos descubran habilidades que, que después los, los incluso en sus trabajos, en sus personas, los llevan a un crecimiento o a cambiar de puesto o a poner sus propias empresas o bueno, muchas, muchas cosas. El coaching, la verdad es que es una disciplina muy, muy bonita. Pero algo que, que de verdad me quiero resaltar es que eres muy, muy respetuosa de esta dis disciplina. Es más, lo veo en tu, en tu corporalidad, en tu lenguaje y lo dices con emoción muy reflexiva, muy, muy tranquila, sin querer imponer una idea, sin querer destacar en algo. Y eso es súper importante. Es más... Así, de, así hay que ver a los coaches y con eso sí hay, hay, de verdad, hay que confiar. Algo muy importante para esta empatía es la escucha. Y yo creo que la gran mayoría de las veces los coaches en vez de hablar tanto, se dedican a escuchar, se dedican a comprender, a entender realmente la situación en que está la otra persona, para así poder, de alguna forma, a través de preguntas, o sea, es esta gran, este es donde... Es el punto crítico donde veo el, el coach, si estés de acuerdo conmigo, el, en, en saber escuchar esta escucha activa, donde comprendes realmente cuál es la situación. Y ahí es donde trabaja el coach con estas creencias con, eh, que trae el, el coachí Y con estas preguntas tan poderosas y tan maravillosas que el mismo coachí llega por él mismo a, a reflexionar y decir, wow, por aquí por acá. Ese es el gran poder que yo le veo que yo lo he descubierto y que hay veces novatamente estoy así de dar un consejo así <risa> es así de que porque entras y dices ¿Pues qué me cuesta no me cuesta nada hice. no me cuesta nada decirle oye ya veces el coach sí espera el consejo sí claro si sí espera el consejo y tú dices es más yo he pensado lo voy a decepcionar porque no le estoy dando ningún consejo pero ¿sabes qué? Esto es un, una arma muy poderosa, tu ego, bien cañona. Y es cómo poder desprenderte de esto que nos encanta aconsejar y decir, tú deberías hacer, y es escuchar, entender, ser compasivo, el, de verdad el, el poder eh, dimensionar lo que es un pensamiento, una emoción. Híjole, es, es maravilloso y, y, y me emociona mucho eh, hablar de esto. Le diste en el clavo, eh, lo que tiene, tiene todo que ver con el coaching, escuchar, antes de hablar, mira, por eso tenemos dos orejitas y tenemos una boca, porque primero hay que escuchar antes de emitir una palabra, sí. y pocas personas tienen la habilidad de escuchar, pero es padrísimo poder escuchar a otros, porque cuando tú realmente escuchas, una cosa es oír y otra cosa es escuchar, Claro. No. Pero cuando tú realmente escuchas a la persona con atención, de ahí surgen las buenas preguntas que hace un coach para poder ayudar a otro sin emitir consejo. Y mira, si te haces sentir mejor, yo también lo hice, Pero así, consejo? sí, así de ya. Y, y después ahí va mi, mi trampita. Cuando ya terminamos uh, todo o en otro caso le digo mira, ya soy tu cuate ya como mentor. A lo mejor si ves esto te puede ayudar tal cosa, pero como que sí si separo, trato de separar. Ahorita, ahorita estoy en un mood de tratar de seguir el método porque quiero aprender, porque no lo sé todo y me falta mucho. Entonces quiero aprender, como cualquier académico, el que pintura los grandes artistas, Da Vinci, eso aprendí en la academia para entender. Es, es muy importante seguir las, las reglas también para de algún momento ya con tu propia autenticidad Poder darle con, darle con todo. Pero sí, es eso, es, y creo que conectamos porque creo que es, así, de ese consejito de Ay, esto lo va a ayudar. Oye, tenemos por ahí José Luis y luego Marco, que tiene una pregunta. José Luis dice: Coincido, desde niños buscamos un camino y la vida nos lleva a otro que quizás parece diferente, pero por lo regular mantiene la esencia de ese plan que habíamos visualizado. Sí. Es que todos tenemos un plan, todos tenemos un propósito en la vida. Y de verdad, eh, eh, él alcanza a ver que hay una esencia y un plan. Y sí, José Luis, coincido completamente con tu comentario. Efectivamente, en algún momento regresamos a ese camino que está ya trazado para nosotros. Y es, es, es importante, esto es para otro programa, saber cómo, ¿qué esencia considera que traes de niño? Fíjate que yo pienso que hay una esencia que traigo desde niño. Este es el tema de la creatividad, del juego. Tanto sí, así que tú puedes observar cuenta. Legos, o sea, lo, lo traigo. Entonces digo, ¿por qué lo tengo que perder? Porque crezco, porque me estoy haciendo más viejo, porque más, más maduro. Y yo, yo voy a seguir con esa esencia, independientemente de los caminos que me lleves si es como coach, si es como tallerista con niños, si es como educador, si es como diseñador. Creo que tiene mucha razón José Luis. Marco nos pregunta, ¿cómo puedo identificar el momento para acercarme a un coaching? Eh, qué importante la pregunta de Marco. Marco, saludos. ¿Sabes que Marco es un buen maestro mío. Marco siempre... Saludos, siempre... Marco. Marco siempre tiene un buen consejo, fíjate. Él, él siempre tiene así como las palabras exactas para, para poder de repente darte una sacudida, ¿no? ¿Cómo puedo identificar el momento para acercarme a un coach? Bueno, es, es bien importante entender que la, la ayuda tú la buscas, si tú, estás, si tú estás en un punto donde dices, híjole, ¿es qué que vamos a hablar en el ámbito eh, laboral, y luego vamos a hablar algo en el ámbito personal vamos a hablar en el ámbito laboral, y si en el ámbito laboral tú ya tienes un proyecto, lo tienes en tu cabeza no sabes cómo aterrizarlo y ya tienes así, y estás hasta emocionado con el tema, pero no sabes para donde no sabes qué puertas tocar, no sabes qué camino seguir, es un buen momento para buscar un coach para que te pueda llevar eh, a ordenar como todas esas ideas. Y en la parte personal, que es la parte que más me gusta, es, hay un punto de quiebre, hay puntos de la vida que nos llevan a tener un momento de lucidez, así les llamo yo. Ese momento de lucidez me hace darme cuenta que donde estoy parado en este momento ya no me funciona quiero hacer algo más grande yo sé que hay algo más grande para mí pero no sé para dónde es como si de repente me encontrara a oscuras y quisiera avanzar quisiera hacer algo diferente conmigo ese es un buen momento para buscar la ayuda de un coach buscar lo que yo te decía al principio o de la forma en la que me presentabas es a mí me gusta ayudar a otras personas a que puedan encontrarse y, el, y cuando quieres encontrarte es porque ya tienes ahí presente algo que te está diciendo. Necesitas moverte, necesitas hacer algo diferente. Necesitamos crecer. O sea, dices a ti mismo, necesito crecer. Es momento de buscar un coach. Ese sería un buen momento. Ese es mi punto bueno, de vista. No, ¿qué, qué, qué punto importante. Porque hay, aquí es, es donde qué tengo que hacer y a dónde tengo que voltear que esto me imagino no lo preguntamos, bueno, yo creo que todas las personas no lo hemos hecho, y a diario miles, millones de personas están preguntando lo mismo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me siento estancado? Eh, Llego un momento en que no sé por dónde, el sueño, si sí estaré bien decidiendo ciertas cosas a nivel profesional, a nivel personal. Y ese es el momento en, en el que sí es válido buscar un especialista, Sí. De verdad. Y aquí quiero preguntarte algo muy, muy concreto. Elvia. Si el coach, tú qué consideras, si ¿Sí debe de estar certificado, debe tener estudios de este, de este proceso o nada más porque soy yo me considero que soy bueno. Ya me digo que soy coach. Yo te decía hace rato que para mí es súper importante la preparación porque estamos trabajando con personas y las personas están poniendo literal su vida en manos tuyas. Porque las personas estamos hechos de cuerpo, mente, espíritu y tenemos emociones. Y estas emociones sin duda van a salir cuando tú estés en una sesión de coaching. He tenido personas que han estado en un coaching ejecutivo y salen las emociones. Digo, no es el espacio para trabajarlas, pero salen las emociones. Entonces estamos hechos de emoción y es súper importante, es como si tú me preguntaras que si es necesario que un médico se prepare para hacer una cirugía, yo creo que es como, se puede decir que la pregunta es, es, tendría que ser lógica, una persona que va a operar a otra tiene que prepararse y nosotros hacemos también una labor no una operación física pero sí podemos este, ayudar a ordenar pensamientos, a ordenar ideas hacer cambios en las creencias que ya tenemos y mira para ampliar un poquito lo que estábamos diciendo también, todos, todo el tiempo estamos en una búsqueda, todos, todo el tiempo estamos en una búsqueda y esa búsqueda siempre nos lleva a hacernos preguntas y esas preguntas que nos hacemos no todo el tiempo tenemos la respuesta y generalmente todas las respuestas a esas preguntas que nosotros tenemos están dentro de nosotros, es por eso que necesitamos las buenas preguntas y a veces hasta nosotros hacernos un buen examen para saber en dónde estamos Pagados en este momento Totalmente, es una buena forma De, de, de replantearse muchas cosas ¿no? Que creamos pues y, y queremos Hacer y a veces por pues todo, todo, es, todo es emocional, somos seres humanos El, el miedo, la inseguridad, etc y, y qué buen punto Dices ese, así es que Elvia está certificada, tiene estudios Y yo también ya doy en, en ese Punto, porque sabes yo, Para mí es serio es, este punto y, y a pesar que era una persona crítica De esto, dije a ver soy de las personas que dices, ¿criticas eso? Pues éntrale, ¿no? Y sé serio, y sé serio, y sé responsable, y, y, y hay que respetar sobre todo a estas personas. Como dices, estamos tratando con personas. Tenemos que dignificar esta, esta disciplina, tenemos que dignificar esta profesión, porque eh, lo se ha manoseado mucho para no decir una palabra sí, más fuerte. total, total. Lo, lo, lo hemos regado por todos lados, algo que no es coaching, algo que, que no es de acuerdo a, a la disciplina, pero yo sé que con las personas que estamos trabajando en tener herramientas, en certificarnos, en hacerlo algo propio y hacerlo en serio para poner nuestro herramienta de arena para otros, creo que podemos dignificar a través de esto nuestra profesión, Gerardo. Así es que bienvenido yo te lo había dicho. Bienvenido. Me encanta. No, hombre, comerse. gracias. Tú estás, tú estás preparando. No, y me está encantando. Lo estoy disfrutando. Lo estoy disfrutando. Lo estoy queriendo. Me, me gusta. De verdad, me, me está gustando mucho esta versión. Por ahí dije en tu semblanza está convertirse en la versión de mejor. Creo que me estoy convirtiendo en mi mejor versión y, y me gusta estar evolucionando y, y cambiando. Mira, aquí está Ania. Déjenme. Yo, yo todo mundo presumo porque para mí es importante. Ania es mi nutrióloga. Ay. Vean, les voy a decir los resultados que de verdad con su buena guía. Ahí está y obviamente que yo no quería decir Ahí guía, está. su buena guía, pero respetando al final otra persona se hace un diagnóstico de cuáles son las condiciones de la otra persona Qué características tiene? Cuál es su estilo de vida? Y la verdad también tiene que ver mucho mi esfuerzo y las ganas que le he hecho. De verdad, este que es la, la, la responsabilidad que decían, no que le toca a la otra persona también para que esto tenga un éxito. Ania mm. dice ayer platicaba con Jerry mira, justo y le comentaba que para mí la palabra coaching se había prostituido Correcto. con tantas personas que solo se creen o consideran buenas para guiar. Beba, dice que estábamos conectados, ni lo había leído pero que no tiene las bases para escuchar. Sería increíble que todos los que se llaman coach estuvieran, tuvieran esta educación. Coincido y que se trabaja con seres humanos. Totalmente. Y al final termina, excelente tema. Eh, Ania, coincido y... ya hay algo que, fíjate, ella, ella como nutróloga, que también algo muy importante es la escucha. Y cuando yo fui por primera vez, bueno, siempre lo hace, pero creo que la primera vez es muy determinante para poder dar un diagnóstico y decir, ¿por dónde? ¿Qué objetivo este, eh, vas a seguir? ¿Qué quieres? Porque al final también pregunta, ¿tú qué quieres? O sea, ¿a qué vienes? Punto. O sea, ¿cuál es el, es el motivo? Y, y, y es escuchar mi estilo de vida, escuchar mis condiciones eh, físicas, fisiológicas. De hecho, esa vez me, man me mandó a hacer un, un, un examen clínico. O sea, no, al final tenemos que partir de una disciplina porque estás tratando con un ser humano y, y coincido totalmente con, pues con su punto de vista. Elvia, sí. ¿cómo ves? Yo también coincido con Ania. Gracias, Ania, por tu comentario. Gracias a todos los que nos han estado mandando saludos, haciendo preguntas, haciendo dándonos su punto de vista, porque para nosotros es súper importante siempre saber cómo están pensando los demás. Y le agradezco a Anya. sí, efectivamente, yo siempre he pensado que trabajar con seres humanos es delicado, es algo importante. Totalmente, y, y tiene que tener mucho cuidado y no, no andar revolviendo corpus con Semana Santa y los consejos <ríe> y... Te vas a levantar más temprano y comes cinco pepitas y vas a ser más feliz. Y bueno, eso ya lo digo, pero la verdad me encanta porque así es. Axel. Hola, Axel. ¿Qué tal? Axel Campos. Dice yo. Hola, Axel. Mucho gusto. Me han platicado mucho de ti. Tu mamá. Y qué gusto que estés aquí con nosotros. Dice yo creo que algo fundamental en lo que en lo que hablas hacia las personas lo apliques en tu propia vida. Totalmente se ve. Sí se, sí se transmite así, este, como dice Axel, la congruencia. Es decir, se logra detectar esa congruencia del coach porque puedo ser candil de la calle y oscuridad de mi casa. Pero yo creo que sí se, sí se, re, sí se percibe, ¿no? Que seas congruente y que lo apliques también en tu vida. Mira, yo, yo soy de las personas que piensa que puedes fingir por un momento, pero no puedes fingir toda la vida. Entonces, sí tiene que haber una congruencia entre lo que tú dices y lo que haces. Pero además es súper importante. Yo te decía en, en, al principio del programa que para mí era súper importante ser testimonio. Yo sé eh, y, y espero que, que esto sea un buen comentario, pero yo sé que tengo muchas fallas porque sigo siendo una persona que está en la búsqueda de la mejora. Sin embargo, cuando hablo de un tema, procuro ponerlo en práctica. Y lo estoy practicando y practicando hasta que tengo un buen testimonio de esto. Y así muchas cosas han ido cambiando en el Inter, que hemos ido caminando, porque para mí es muy importante ser congruente entre lo que digo, lo que hago y lo que los demás pueden ver de mí. Uh, totalmente, qué, qué, qué lindo sea de verdad el mensaje, y ahorita que ya, ya estamos cerrando, me gustaría ir un poquito más, más, más profundo, es que tanto... ¿Involucras esta emoción, Elvia? Ha llegado, esto ya, ya es más acá como de compas. Ha llegado el momento en que un proceso de coaching te ha llegado mucho. ¿Qué has hecho en ese momento? Porque también, eh, pues no te puedes soltar a, a, a, a llorar, aunque es, la empatía es comprender, pero también poder ayudar desde, desde esta parte. ¿Te ha pasado? ¿Te has involucrado? ¿Qué has hecho que nos platicaras una experiencia? Este, porque las emociones, híjole... Eh, mueven, mueven, de verdad. De compas. De <risas> compas, de compas. <risas> Mira, yo creo que en una sesión personal muy pocas veces logro involucrarme o, o envolverme en la emoción del coaching, pero también eh, me he dedicado a dar talleres de desarrollo humano, de desarrollo personal que... Me, que es algo que me hace muy feliz el, el poder ver a otras personas en, en, en que me puedan tener la confianza de mostrarme lo que les duele ¿no? y debo decirte que sí ha habido momentos que probablemente los participantes no me han visto pero que he, he llegado al punto donde rompo en llanto por, por escuchar eh, lo, la historia el testimonio o, o, o el dolor que me está siendo compartido no puedo ser ajena tengo también emociones, tengo también sentimientos y, y me hace querer todavía superarme y mejorarme cada día más para poder ser una herramienta o un instrumento para poder apoyar a, a otros y a otras personas. Este, es muy importante, pero claro que ha pasado y, y procuro hacerlo en un espacio donde no me vean y, y, ha visto veces, y ha habido veces que también los participantes me han visto, pero creo que esto... Puedes sumar el hecho de que sepan que, que estás siendo también empático con ellos, ¿no? Que, claro. que su dolor te está doliendo. No Y, y te lo, te, te, me uno a esto también compartiendo mi experiencia. Acabo también en un, un proceso con un grupo de, de personas. Y fue increíble todo lo que pasó. Sí. Una conexión... Como una vez platicamos, buscar este sentido de pertenencia, del por qué pertenecemos a este grupo, qué me hace estar ahí sentado y en este momento, en esa hora, hay un interés, hay algo que quiero cambiar, hay algo que quiero conectar. Fue, fue de verdad maravilloso. Y hay veces de. de, de, de, de, de como tú dices, o sea, somos seres humanos ¿qué, qué abraza, y casi quieres abrazarlo, de decir, no, güey, eres como parte, somos del equipo, pero sabes que también profesionalmente para poder ayudar, tienes que verlo desde acá y mantener esta, esta distancia. Entonces esta es otra habilidad del coach. Cómo tener empatía, porque la empatía no, no es el otro, yo, yo también, o sea, puedes sentir, pero cómo profesionalmente mantienes esta distancia para poder ayudar desde acá, porque por eso te contratan, porque lo vas a ver desde acá, vas a verlo desde otra perspectiva y tu enfoque es de desde otra perspectiva. Yo siempre procuro ser muy profesional, Gerardo, en los lugares en donde han contratado mis servicios para un coaching personal, para un taller, para una capacitación. Siempre lo primero que muestro es la profesionalidad porque creo que es un punto que siempre te va a llevar a tener una ganancia en la parte profesional. Y, si, y sin duda un punto que tú mencionaste, la empatía te hace tener un sentido de pertenencia. Eso lo uso mucho yo en los talleres empresariales. Trabajo mucho con la empatía y eso permite. No sabes qué bonito ah, que los equipos de trabajo mediante la empatía logran hacer cosas que no habían logrado dentro de la empresa. Y eso es padrísimo porque eso te da sentido de pertenencia. Híjoles. Bueno, ya ves, ves te digo que estamos tomando café y se nos pueden ir las, las horas aquí. Pero yo creo que los puntos importantes que yo quería compartir a través de ti son muy relevantes y quedaron muy bien plasmados y fuiste muy concreta el mensaje logró su cometido ¿Ves? ya, ya habló, habló como coach ya. el mensaje logró su, la verdad su, su cometido y espero que la, la audiencia lo, reciba este mensaje como, con este cariño y con este amor que lo estamos haciendo tú y yo voy a leer Axel, tu hijo dice saludos saludos Axel, qué gusto conocerte Marco, tiene otra pregunta, Marco. ¿Cuánto tiempo debe durar el coaching en, con una persona? Cuando es un, una sesión de coaching personal o una sesión de coaching ejecutivo, lo recomendable son 50 minutos, con un parámetro de 10 minutos para terminar la conversación. No más, no es recomendable más tiempo. Siempre es súper importante como tener esta medición del tiempo. Perfecto, que okay. bueno. Tiempos, tiempo. Es importante y que, de, que ustedes visualicen en un proceso de coaching es importante el sí. tiempo y, y, y se debe de, de, de determinar. Checo eh, Reyes, bueno ya había dicho que es mi primo, ¿verdad? Saludos. Rey. Dice: somos seres en evolución, adultos que en ocasiones sacamos al niño lastimado y en este tenor crecemos y forjamos relaciones de trabajo, de pareja y de familia. En mi, es mi perspectiva correcta su opinión, por favor adelante Elvia Sí, Checo, sin duda eh, yo les decía hace ratito que somos un cúmulo de creencias, de todo lo vivido desde el vientre de nuestra madre hasta el día de hoy entonces en ese cúmulo de experiencias hemos tenido experiencias positivas experiencias negativas, experiencias que han causado dolor, experiencias que han causado alegría, y sin duda los, mejor, los primeros Seis, casi siete años de la vida de un niño es en donde el niño aprende y forja su carácter. Por eso es que Sergio se refiere al niño lastimado. Y es que un niño que fue lastimado cuando fue pequeño en sus emociones o, o en cosas que le sucedieron dentro y fuera de casa, eso nos hace forjar eh, un carácter y tener así, es, es la forma en la que nosotros nos relacionamos en todos los ámbitos que de hecho en el coaching es una de las cosas que es relevante que tú puedas detectar cómo te relacionas ante las circunstancias o las situaciones en las que te presentas, ¿no? En el ámbito de trabajo, de pareja, de familia y hasta tú solo, porque a veces tener tu propia compañía también es algo que se vuelve o muy padre o muy complicado, pero sí, Checo, estás en lo correcto. Sí, yo también este, coincido ¿no? Decía de, de, una a, autora eh, no recuerdo el nombre eh, hablando yo de juegos, luego todo lo transmito juegos, que muchos de los juegos o juguetes o los objetos de alguna forma comunican mucho de lo que somos y de lo que fuimos sí. y, si, y si observamos de niño qué nos gustaba hacer de algún momento, con qué nos gustaba jugar hay veces determina mucho lo que puede ser en nuestro futuro, pero eso se pierde Sí. Por las situaciones, por momentos, incluso como tú dices, de violencia, complicados en familia, en la educación, en las relaciones con otro, va forjando poco a poco, va evolucionando y va cambiando, ¿no? Por eso es bueno, que te dijo. Las, las palabras que te alguien pensas, me dijo. Y tú te las creíste, ¿no? Tú no, tú no puedes, tú no eres, no eres bueno, y ya. Ay, pues deja de eso. hacer eso, o sea, eso no, no va a dar futuro. Con eso no con eso no comes, uff, y eso es, es muy frecuente, es muy, sí. muy, muy frecuente. Y llegamos a la parte de vida adulta en donde nuestro yo quiere salir y dice, es momento de recuperar esto, de, de sanar estas cosas. Y yo creo que, que no es tarde. Eh, Ese es creo un buen momento estamos. para buscar al coach. Ese es un buen momento. Es un buen momento quiero quiero para poder, buscar al coach. Quiero sanar, quiero evolucionar. Es buen momento de buscar al coach. Dice Checo, excelente, invitan al café. Cuando gustes, hacemos una. Estaría padre hacer como una. Eh, una charla de reflexión, de hablar de estos sí. temas, ¿no? En café, así de buena onda, ¿o no? Estaría Estadísimo. padre, pongan sí. eh, fecha, día y, y nos coordinamos, y claro que sí. A mí me, me encantan este tipo de, de conversaciones. De verdad que nutren y, y, y hacen que uno, eh, como humano, como persona, avance. Más que mil talleres, mil conferencias, a veces estas charlas ayudan mucho más Elvia, me gustaría que nos, ya para terminar, nos dijeras tu siguiente proyecto y que tiene que ver con la verdadera historia de una princesa de alguna forma nace una cosa y sigue otra, ¿verdad? me gustaría que nos compartieras y este y luego ahorita les muestro la, la imagen, o les muestro primero la, la imagen, de una vez se las comparto para que va <risas> Preséntales el, el proyecto que, que van a hacer Y yo decidí que, que tú pudieras ser el, el, el lugar en donde yo quería presentar este proyecto Estoy muy agradecida porque me invitaste el día de hoy Pero yo quiero que tú tengas la primicia de este proyecto Y que, que aquí podamos este, presentarlo Es algo okay. nuevo, nuevo, nuevo Súper. Oye, ¿qué crees que me dice? A ver si me deja compartir. Que las preferencias del sistema... Necesitaría salirme de Chrome, algo pasa y vol okay. vol tenemos que volver a entrar. Entonces, vamos a hacer una cosa. Lo pongo en un comentario abajo para que sí. quede, para que quede este ahí. Y me gustaría que les platicaras mientras yo lo, lo, lo hago, ¿vale? Claro que sí. Hace ratito platicábamos del proyecto de La Verdadera historia de Una Princesa. Y la verdadera historia de una princesa es una conferencia que, como ya les decía, dura aproximadamente dos horas, una hora y 45 minutos. Y de alguna manera, esta conferencia, cuando la gente se da la oportunidad de estar ahí y escucharla, logran conectar de alguna manera con todo lo que estoy platicando, compartiendo, como es una historia real, es una historia de vida de una persona, entonces en esa historia logras engancharte, logras atraparte en algún momento. Y entonces, terminábamos la conferencia de la verdadera historia de una princesa y mucha gente se quedaba, o, o había gente que se me acercaba, sobre todo mujeres que me decían oye, me estoy dando cuenta de algo y quiero hacer algo más conmigo, quiero tomar decisiones diferentes, quiero crecer, quiero hacer algo diferente conmigo porque me estoy dando cuenta y entonces yo no tenía eh, algo en la mano para poder ofrecerles y, y de ahí nace la idea de crear valiente y valiente es un taller gerardo mira no saben la emoción que me causa poder compartir este proyecto por fin y valiente es un proyecto es un taller que nace a raíz de la verdadera historia de una princesa y es un espacio gerardo creado para mujeres para mujeres, para mujeres, atendido por una mujer tu servidora, <ríe> y, y es un espacio de, para sanar, es un espacio para liberar, es un espacio en donde también te vas a, a reconectar contigo misma, pero además es en un espacio en donde vas a tener oportunidad de relajarte, mira, a veces como mamás, como, como trabajadoras, como empleadas, como empresarias, estamos cansadas de la propia rutina, y en este taller, nos vamos a ir a un hotel preciosísimo que está aquí cerca de, del aeropuerto de, de León, padrísimo, es un lugar hermoso, y vamos a tener la oportunidad de trabajar, de reencontrarnos, de trabajar con, con este interior, llevar a cabo un tiempo de sanidad y un tiempo de liberación, y déjame decirte que lo, lo, lo estuve como maquilando, imaginando muchas veces, y cada vez me emocionaba más. En este proyecto de Valiente... Nos vamos a quedar en un hotel, como les decía, una noche. Nos van a atender, nos van a dar nuestros alimentos. Vamos a tener un rato de esparcimiento, pero sobre todo, ¿sabes? Vamos a generar una comunidad en donde podamos tener soporte. Porque después de trabajar con tus emociones, después de descubrirte, después de empezar el proceso de limpieza, el proceso de sanar, es súper importante tener una red de apoyo. Y algo que siempre, siempre me ha movido es querer tener la posibilidad de crear un sistema de apoyo y una red de apoyo para mujeres, mujeres apoyando mujeres. Creo que es algo que, que, que me ha movido mucho tiempo y poder tener siempre la posibilidad de que encuentres una mano allí, una escucha, un, un, un espacio para poder este, tener esa conexión con otras mujeres también y, y darte cuenta que que todas en algún momento hemos vivido alguna situación que nos ha hecho tener un momento de lucidez y que crees en ese momento de lucidez, ha salido lo valiente hemos sido valientes, por eso el taller se llama valiente y, y eh, hay una frase que identifica el taller y creo que aquí es como el parte agua de todos valiente es el poder de tus decisiones y todos se marca o todo el parteaguas de tu vida es a través de las decisiones que tomas. Así es que yo las invito. Es un, es un taller que está hecho con mucho amor y que sé que te la vas a pasar excelente, que además es un espacio en donde vas a poder sanar muchas cosas que te han tenido detenida mucho tiempo. Hay un cupo limitado. Este ok, tal, por te tema doy. temas de configuración no puedo compartir pantalla, pero se los voy a pasar por aquí para que tengan el flyer. Y este sí. es, bueno, es de Valiente, que es el primero y el 2 de octubre, ahí ahí de todos modos van a venir todas, todas, todas las características todo, y, y se los puedo este, pasar ya de forma personal este, no sé si al final quieres Ah, que tú puedes, sí, bien. tú puedes pasarlo también por ahí, claro, pa, claro pásale los datos con toda la confianza en comentarios y todo, bueno, Super. me gustaría este... Comentarles en mis redes sociales. Ahí en mis redes sociales me pueden encontrar como Coach Elvia Campos. Ahí estoy yo, ahí en, en, en una playita preciosa, ahí en unas piedritas. Esa es mi foto de portada de, de mi página. Me puedes buscar. Este, me encantaría que le dieras like a mi página. Y voy a estar compartiendo información de Valiente. Eh, ahí mismo voy a, a, a subir la información de, del taller. Mi teléfono, se los dejo. Mi teléfono es el 477-834-1279. Igual al ratito en los comentarios de. Los de puedes Instagram, ponerse, 7, claro. 000. Y también tienen mi página personal. Con mucho gusto, me encantaría recibir sus solicitudes de amistad. Ahí me encuentran como Elvia Campos Vázquez. Es totalmente personal la página. Y en Instagram me vas a encontrar como coach-Elvia Campos. Y Elvia está escrito con el número tres Y bueno, sabes que te tengo una sorpresa para Valiente, porque tú estás haciendo mi plataforma de inicio para este proyecto. ¿Qué? wow <risa> A ver, tú dale, dale, dale. Estoy muy, es que estoy muy contenta, así estoy muy emocionada. Mira, yo dije, yo, yo quiero darle algo a la audiencia que nos va a estar viendo aquí en el programa... Y quiero sacar una promoción. El taller tiene un costo, es un costo súper accesible, tiene un costo de 3,500 pesos con fecha límite del 26 de septiembre. En la última semana te va a costar 3,900. Entonces, es súper importante que te des prisa a inscribirte porque, además, como te digo, es un cupo limitado de 20. No puedo aceptar más, es un cupo limitado de 20 personas. Y lo puedes apartar con 500 pesos pero para hoy, Gerardo, quiero lanzar una promoción para dos personas, para dos mujeres que se quieran animar a vivir esta hermosa experiencia que vamos a tener en este grupo que van a hacer, que se llama Valiente, y voy a poner dos personas en seis mil pesos, dos personas en seis mil pesos, pero esto tiene una fecha límite, y la fecha okay. límite va a ser el 15 de septiembre, a partir de hoy, y hasta el 15, el 15. de septiembre, pongo a su disposición esta promo, Gerardo. Gracias por compartirlos en este espacio. Lo, lo vas a poner en, en comentarios al final y okay. si tienen de verdad entre sus familias conocidas esta, esta oportunidad, ¿cómo podrían decirte que lo vieron en Geniales, vale? Que me digan que lo vieron en Geniales para tomarles la promo. La primera persona, las primeras dos personas que digan que lo vieron en Geniales, les tiene este descuento, esta promoción. Entonces, pues tienen una gran ventaja los que están aquí. De verdad, creo, estos eh, tipos de, de experiencias transforman vidas. Así es. entonces Todos tenemos un momento de ser valientes. Esto es para mujeres, pero Gerardo, tú también tienes tu momento de, de ser valiente. Y ese, ese momento de ser valiente, tu momento de lucidez se hizo es dar este sí. salto padrísimo en tu vida. Yo lo, yo lo pude palpar, lo pude ver en ti. No, hombre, gracias. Me, me animas, me inspiras. El lenguaje, como dices, es poder. Me das confianza a seguir en este, en este camino, que lo voy a hacer con mucho cariño, con mucho respeto, mucho amor. Y, y yo sé, yo sé que va a suceder algo muy padre. Elvia, de verdad agradezco que estés aquí en este espacio, en este regreso de geniales que nos compartas de tu conocimiento, tu tiempo y tu corazón aquí. Eh, quiero leer a, algunos últimos este, que no no leí. Muchísimas, dice, muchísimas felicidades desde es un éxito, dice José Luis. Gracias, Sergio, José felicidades Luis. a ambos, los mejores deseos igualmente. Un abrazo, Gracias, Checo. Hijo. Marco, excelente, Elvia Campos. Gracias, excelente. Marco. Gerardo nada no, oficial. No, hombre, un gustazo, Marco. De verdad que estén aquí con nosotros, no dejen de, de ver geniales, no dejen de seguirme, de invitar, arroba ideas Gerardo, todas mis redes son así, arroba ideas Gerardo, y, y, y ya voy a empezar también con un plan estratégico de compartir información de valor, estoy apostando mucho a, a lo que es Gerardo con el mejor ánimo posible, y lo vas a lograr Gerardo de eso estoy y, y con Elvia también la vamos a ayudar vamos a impulsar a que Elvia Campos este, eh, tenga una, una resonancia con todo es, ella, sus capacidades, con todo es lo que es capaz de dar Padrísimo Elvia. haberme encontrado contigo, este, conocerte hacer este, este encuentro eh, para que otros puedan escuchar nuestras pláticas que tenemos de café, sí. así son y las vale. pláticas eh <risas> pero además sabes que Gerardo super súper agradecida porque eh, Gerardo va a ser el creador de mi marca personal y estamos ya trabajando en wow. aquí y estoy súper, súper agradecida porque en el momento que te conocí supe que tú eras eh, quien iba a llevar a cabo esta, esta parte tan importante de Elvia Campos que es la marca personal y no puedo estar en mejores manos, Gerardo gracias por tu tiempo, gracias por invitarme gracias por lo que haces para que otros lo puedan ver y compartir estos espacios no, agradecido yo por la confianza de que tu marca va a quedar de wow, siempre que la veas vas a estar muy contenta y te vas a sentir muy bien así va a ser gracias a todos por su tiempo les mando un super abrazo, nos vemos próxima edición de Geniales, son especiales, ya no hay temporadas así como de, de cada semana pero uh -huh. va a haber especiales gracias, les mando un abrazo a todo. sean creativos en su vida Gracias a todos, gracias, bendiciones y un placer haberlos tenido aquí de Un saludo a todos, ya se hizo nochecita. Bye, bonito jueves. Un abrazo.